Bueno, en este tercer bloque entonces de sistema digestivo vamos a seguir con lo que vimos de motilidad en el video anterior pero vamos a ver cómo se regula porque la motilidad, al igual que la secreción son dos funciones digestivas que están altísimamente reguladas para que sean coordinadas, para que sean eficientes y para que entonces después se pueda llevar a cabo la digestión y la absorción. La regulación de la motilidad, como hoy habíamos dicho, estaba a cargo no solo de un sistema nervioso entérico, sino también del sistema nervioso autónomo. Esta regulación también la podíamos dividir en intrínseca, haciendo referencia a lo entérico, y en extrínseca, haciendo referencia al autónomo. Cuando hoy hablamos de lo intrínseco, nombramos a las células intersticiales de Cajal, que tenían la, posi la posibilidad de desencadenar potenciales de acción, independientemente de un estímulo externo. Esto era el automatismo de estas células. Ahora sí vamos a hablar de los estímulos externos. ¿Qué hacemos en el tubo digestivo cuando llega información de afuera? Esta información lleva del sistema nervioso autónomo, que tenía dos ramas, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático llega al tubo digestivo con sus fibras posganglionares luego de la cadena ganglionar paravertebral, con su neurotransmisor adrenalina, para avisarle al tubo digestivo que el organismo entero está en una situación de lucha o de huida. Entonces, si el organismo entero está en una situación de lucha o huida, se, se imaginarán que la sangre, el oxígeno y los nutrientes que esto contiene no van a ir necesariamente al tubo digestivo. En ese momento la función digestiva no va a ser primordial. La sangre, por ahí, rica en oxígeno, irá a los músculos, irá al corazón, irá al cerebro para las situaciones donde el simpático se activa. Entonces, ¿qué dice la adrenalina en el tubo digestivo? Bueno, la adrenalina llega al tubo digestivo y trata de frenar la contracción muscular y la motilidad digestiva y de hacer en los músculos de los vasos sanguíneos vasoconstricción para que no vaya tanta sangre a este terreno que en este momento no lo necesitamos primordialmente. Entonces, Adrenalina, neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Viene con sus receptores, tiene receptores de tipo beta, beta adrenérgicos en las células musculares y lo que hace es bajar la amplitud de las ondas lentas. Se acuerdan ondas lentas, ese fenómeno de oscilación del potencial de membrana en reposo. Si la oscilación esta de despolarización y repolarización ahora se ve descendida en amplitud, cuesta mucho más llegar al valor umbral. Y si yo no llego al valor umbral, no estaré desencadenando un potencial espiga, que era lo que me iba a posibilitar a mí hacer la contracción muscular. Entonces, de esta manera, el simpático regula la motilidad digestiva, inhibiéndola o disminuyendo las contracciones musculares. Además, hace contracción en los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos tienen receptores alfa adrenérgicos en tubo digestivo, entonces se contrae y esa vasoconstricción hace que no llegue tanta sangre eso es lo que hace el simpático entonces ahora el parasimpático que como ustedes recordarán porque ya algo estuvimos charlando en la cursada el parasimpático se activa frente a las situaciones donde estamos relajados en el sueño este sistema nervioso autónomo esta rama del sistema nervioso autónomo es la ideal para poder hacer un buen proceso de digestión y todas las funciones digestivas entonces el sistema nervioso parasimpático llega, los ganglios del sistema nervioso parasimpático están en la vecindad del tracto digestivo, entonces las fibras posganglionares de estos eran cortas y el neurotransmisor que utiliza es la acetilcolina. El tracto digestivo está preparado para recibir la acetilcolina del sistema nervioso parasimpático con sus receptores de tipo muscarínico y cuando las células Llegue, eh, cuando a las células llegue este mensaje de acetilcolina y se une al receptor desencadenarán procesos que facilitan la contracción. Entonces acá las ondas lentas aumentarán de amplitud y de esta manera estas oscilaciones del potencial de membrana en reposo al estar más altas tienen más chance de llegar al valor umbral y de mantenerse durante más tiempo cerca del valor umbral o por encima de este. De esta manera entonces se podrán empezar a gatillar potenciales espiga que van a generar entonces la contracción muscular. De esta onda lenta, de una sola onda lenta, pueden salir múltiples potenciales de espiga como ven en la animación. De esta manera entonces se van desencadenando las contracciones en estas células para poder mezclar el contenido alimenticio y para que este contenido avance gracias al peristaltismo. De esta manera entonces el parasimpático logra mayor contractilidad y también logra que los vasos que llegan al tubo digestivo se dilaten. Esta vasodilatación nos permitirá la llegada de sangre para tener más oxígeno y más nutrientes y abastecer a las células musculares para su contracción. Esto entonces es regulación extrínseca de la motilidad. Importante recordar, el parasimpático fomenta todos los procesos digestivos y el simpático los disminuye.